en este tutorial te enseñaré a crear tu primer anuncio para redes sociales por el momento vamos a trabajar en photoshop yo te recomiendo que te vayas a esta página que se llama pixabay.com/es y vas a buscar eh, el término que obviamente lo pudiste haber encontrado en las palabras claves yo voy a poner relojes para hombre las imágenes que se despliegan en la parte superior tienen un costo sin embargo las que están en la parte inferior son gratuitas voy a elegir mi imagen que es la que está aquí, descarga gratuita, descargar, no soy un robot, en este momento hemos descargado la imagen, una vez descargada la imagen voy a dirigirme a Photoshop, en Photoshop te vas a ir a archivo, nuevo, esta es la pantalla de bienvenida que tiene Photoshop, vas a colocar 1000 píxeles por mil este tamaño es súper aconsejable también para instagram en resolución vamos a poner 150 dpi ahora si no tienes esta versión actualizada de facebook te va a salir una ventanita flotante mucho más pequeña igual vas a poner ancho alto y resolución las mismas características que tienes aquí y en modo de color rgb y vamos a dar clic en crear aquí es donde vamos a colocar nuestra imagen archivo abrir en el escritorio voy a encontrar la imagen y voy a dar clic en abrir para incorporar la imagen dentro del anuncio voy a hacer lo siguiente primero vas a cerciorarte que estés trabajando con la herramienta de mover su atajo de teclado es la b pequeña desde una esquina vas a irte aquí clic y arrastras hasta que se active el nuevo documento y lo vas a soltar justo aquí en la zona blanca lo vas a mover un poquitito con esta herramienta ahora esta herramienta es súper importante para trabajar dentro de Photoshop de hecho es la primera herramienta para trabajar si te fijas muy bien la fotografía está bastante grande para achicarla vas a hacer lo siguiente te va a hacer a edición y vas a poner transformación libre te van a salir estos controladores que están aquí sin embargo déjame hacer esto control menos para hacer un zoom hacia atrás y poder ver estos controladores desde una esquina los vas a achicar con clic y arrastrar si estás en la versión 2019, si estás en una versión inferior a la 2019, tienes que presionar la tecla de Shift, clic y arrastrar para que se achique en proporción. Otra forma menos complicada es la que tienes aquí en el panel de control. Si te fijas muy bien, tiene que estar activa la cadenita. Si te vas acá, haces esto, ¿no? clic y arrastras hacia la izquierda y automáticamente se va a achicar la imagen. Voy a repetirlo de nuevo, mira, me sale esa manito con esa flecha doble, hacia la derecha se agranda. Y hacia la izquierda se va achicando un poco más. También lo puedes hacer de manera manual. Por ejemplo, 50, Enter. Lo voy a poner por acá. Lo voy a achicar de manera manual con clic y arrastrar de una esquina para dejarlo ahí. Damos un clic en el visto para aceptar los cambios. Como está muy alejada la imagen, voy a dar doble clic en la manito. La manito se encuentra aquí en la parte inferior. Su atajo teclado también es H. Doble clic ahí. Algo muy interesante que tienen todas las imágenes es que vienen desenfocadas, esta imagen es tomada con una cámara profesional y en un estudio, pero posiblemente a ti te toque tomar con un buen teléfono celular, sin embargo grábate esto, toda imagen viene desenfocada. Para enfocar una imagen vas a hacer lo siguiente, primero en el panel de capas, donde está la capa 2 o la capa 3 donde está tu imagen, te va a hacer a filtro y la vas a convertir para filtros inteligentes, te va a salir un mensaje y dale clic en OK. La capa te va a salir con este icono que está aquí. ¿Eso qué significa? Que yo puedo aplicar un filtro y las veces que sean necesarias cada vez que tenga este icono. Te vas a ir aquí donde dice enfocar y voy a poner esta máscara de enfoque. Voy a mover un poquitito por ahí con la previsualización y voy a quitar la opción de previsualización para que veas que se desenfoca un poco. Mira, fíjate bien en el número 2 y otra vez clic en previsualizar. Le he dejado. Los valores que vienen por defecto. Pero, ¿qué significa la cantidad? La cantidad de enfoque que vas a aplicar sobre la imagen. Y el radio, obviamente, ¿cuánto vas a expandir ese enfoque sobre la misma? Voy a dar clic en OK. Si quieres comparar y el antes y el después, vas a poner control Z una, una vez para que lo alcances a ver. Edición. Y vamos a poner regresar, ¿no? Perfecto. Hemos cumplido con nuestro primer objetivo, enfocar una imagen. Ahora le vamos a dar color. Para darle color, en la parte inferior, en el panel de capas, te va a hacer este círculo mitad blanco, mitad negro. Clic. Vamos a buscar la opción que dice tono y saturación. Donde dice saturación, vamos a encontrar valores entre 10 o quizás 20. ¿Qué es lo que estás haciendo? Le estás dando más color a la imagen o estás saturando la imagen. Clic en Enter. Voy a dar un clic aquí para ocultar la imagen. Ahora, esto es algo muy interesante que a mí me gusta explicar en clases y es ocultar para ver el antes y el después vas a presionar aquí la tecla de alt click. voy a hacerlo ahí alt click. para ver el antes y el después antes y después y hemos ganado bastante color ahora te vas a ir a archivo y vas a poner guardar yo tengo afuera la carpetita donde le voy a poner anuncio reloj le vas a guardar como un p SD, que significa Photoshop Document, que es un documento que tranquilamente puedes volverlo a editar las veces que sean necesarias. Clic en Guardar, clic en OK. Ahora, archivo Guardar como. Donde dice Formato, vamos a elegir JPG porque este es el anuncio que vamos a subir a redes sociales. Damos clic en Guardar, damos clic en OK. Continúa con el estudio del libro Social Media Marketing y para adquirirlo hoy mismo te dejo la información que acompaña el video.